Aunque me duela, me caeré a Daniela No creo que te olvide mami en mucho tiempo Si tan solo llamaras aquí sigo atento Sigue llovero pensando en ti El mundo gira yo triste y tú feliz Tu corazón tan frío y yo aquí prendiendo Alo, feliz año que Si estoy prendo y tu recuerdo en la botella estoy buscando Despecho como Fate, bellaco como Ñengo Ma mientras te come alguien mi corazón está en blanco que ando saboreando esta derrota. La Go, bota, sirvame en la copa rota. Como el si sangrando para olvidarme de esa boca. A ver si en año nuevo debo de buscarte en otras. Así que yo gasto mucho tiempo pensando en revivirlos. Momentos en que fuiste mía. Y por cada recuerdo en esta mesa un trago sirvo. Para ver si entiendo tu despedida. No creo que te olvide, mami, en mucho tiempo solo y aquí sigo atento la vida sigue llover pensando en ti el mundo gira yo triste y tú feliz tu corazón sí. tan frío y aquí prendiendo Convertir este desamor en un himno Yo tanto que lo intenté y no fui digno Como caleto de cabeza y ahora vivo en el limbo Huyendo de mí mismo, de su nombre y su signo Como explico que extraño ese enero? Todo fue una chimba Yo pedí un deseo y estaba re linda Tu cumple las citas, hablarnos por insta Como deshago este deseo de ser el que te chin Cato mucho tiempo pensando en revivirlo Momentos en que fuiste mía Y por cada recuerdo Un trago en esta mesa sirvo A ver si entiendo tu despedida Si te dijera más, Que ser el ciclo Quizás a ti ni te importaría Ya sé que esta noche Baby por ti brindo Mi hice pa' mi amor de otras vidas No creo que te olvide mami en mucho tiempo Si tan solo llamaras aquí Sigo atento Sigue yo pensando en ti El mundo gira yo triste Y tú feliz Tu corazón sí. tan frío y yo aquí prendiendo J.M.A. J.M.A. J.M.A. Con el que produce Ahora sí. produce Directamente desde poco Dime Como te olvido mami? Como te saco de aquí?